Gracias por enamorarme, para luego tu irte Mira lo que me hiciste, ya no puede pararme Tu eso quería cambiarme, pero no iba a pasar No puedes manejar, a todas las personas Solo por tal culona, yo nunca voy a cambiar Soy el mismo de antes, pero más interesante Quieres que te cante, buscando cancha el chante Yo sé lo que te gusta y te asusta Yo lo sé, pero me porque te da calentura, hasta con mi lectura Tú quieres ser mi baby, pero no te hago lady Porque mi corazón solo quiere ese combo Que está en tu pedicura, que todo lo cura Baby otra vez, vamos al castillo Estamos en un lío, porque será Que tocó tu piel y tú quieres anillo Pero yo no quiero casarme contigo Porque a mí me gusta mucho Por enamorarme, para luego tu irte. Mira lo que me hiciste, ya no puede pararme. Tú solo querías cambiarme, pero no iba a pasar. No puedes manejar a todas las personas, solo por tan culona. Yo nunca voy a cambiar, soy el mismo de antes, pero más interesante. Quieres que te cante buscando cancha chante. Si yo me escondo muy dentro de tu piel Sabes que yo te doy un día Pero por toda la vida quiere pam, pam, pam, pam, pam. Y yo le doy su pam, pam, pam, pam, pam Quiere por la mañana como gata maraña Yo ya me sé sus mañas y hago que no me la sé Porque yo sé que quiere